La recuperación de desórdenes mentales y de uso de sustancias es posible. Únete a las voces de la recuperación. Para información de desórdenes mentales y de uso de sustancias, llama al 1-800-662-4357. Patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.